Sus las energías pueden tener mayor, mayor impacto. Víctor miraba esta diferencia muy clara. Eh, eh, la segunda pregunta es, ¿un poco ¿de dónde ven esta sete? ¿no? ¿De dónde salen estos rasgos que tienen algunas personas y no tienen otras? ¿no? ¿De dónde salen? Eh, eh, Alberto, cuando hablaba ahora de su padre, hacía referencia a aquel que en algún momento vio que a su patria era a su infancia. Fa unos días leí en Correo Galego una entrevista muy bonita que le hacían a Juan Rueda, Rueda, que es un, un santiagués realmente es una persona espectacular que fue durante muchos años el director del Instituto Rosalía de Castro y ahora entre otras cosas el director del Casino de, de Santiago eh, le preguntaba a él de dónde divilla un poco sus entusiasmas, eh, esos sonos ¿no? que o llevaban un poco, o lo han colocado toda su vida a trabajar por el progreso, en este caso de Santiago y tal. Él le decía, ¿por qué se le a su estancia en París? Había estado, a parecer, los años 60 en París. Él le decía, no, no, da infancia, la infancia, totalmente da infancia en conforto. Y e creo que de verdad... Este tipo de personas como Víctor solo son explicables a partir de una infancia determinada, una familia de tipo determinado, en un tipo de, de vila o poco, poco pequeño también. Creo que algo hay las infancias de estas personas que después los lleva a transformarse realmente en reformadores, en personas promotoras del progreso. Eh, yo se me permite una pequeña referencia a mi profesión a un gran economista, ¿no? o Samorto, de origen austríaco, eh? Peter, eh, Joseph Alonso Schumpeter, que en los años del de, de, nazismo eh, tuvo que marcharse a Estados Unidos. Él es uno de los grandes economistas de nuestra profesión. ¿no? Schumpeter. Y e, cuando a Schumpeter le preguntaron ¿no? ¿Esto, ¿Cómo explicaba él a su trayectoria? San Peter dijo: es un solo resultado de un anai, un pueblo pequeño, en un bachillerato. Yo creo que algo dijo ahí también en la historia de Víctor. Eh, no tuve la ocasión de conocer a su anai, como te decías, pero creo que buscando eh, hay los profesores de infancia, los padres, la en particular, en la trayectoria después que sigue, que no es una trayectoria profesional que eh, está acá, eh, va Mili Armada, la Armada matan a Madrid, estando en Madrid, entonces decides ¿sí hacer oposiciones para el Banco de España. Este tipo de trayectorias son muy peculiares de algunas personas que yo creo que realmente vienen de pueblos como Ribadeo, a mi patria e infancia. Y creo que la historia de él es muy importante. Dos rasgos que los dejo para después. Yo creo que Víctor es muy importante en la historia de Galicia y en la historia de España por algo que os se recuerda un poco. Y aquí se hace referencia a él. Pescanova es una epopeya en la historia de Galicia en España, muy poco conocida. Escapopa que tuvo una aportación fundamental a la creación de las clases medias españolas en los años 60. Deberíamos, ese libro es muy importante en los años 60. Los años 60 en España son fundamentales. Un buen maestro, Fabián Estate, un día, cuando ya era licenciado y estaba haciendo la tesis doctoral, un día... Aquellos que tuviste su ocasión de conocer, o que sabéis cómo era el expansivo esta pues, piel. ¿no? Eh, un día en mi despacho, chaval, ¿tú quieres ser un buen economista? Y dice, perdón, queda Pero quedas un poco, de, de, bueno, pues, pues sí. Y dice, pues para ser un buen economista necesitas cuatro cosas. Primero, dice, saber teoría económica. Segundo, saber ¿eh? historia económica. Es fundamental. Y dice, y tercero. ¿eh? Saber también esto, esto teoría económica, eh, historia y estadística. Pero lo más importante es la cuarta. Eh, claro, las tres primeras, más o menos, puedes intentar eh, es, saber. Y eh, a cuarta, tres. Dice, has de tener un fato. Y esto es más complicado. Pero ¿no? es fato, porque un fato para saber cuánto un país está sentando sus bases del progreso, del desarrollo. Él me dijo esto. Dice: Mira, un país como España, que en 1960, el problema para la clase media, y la clase era acomodada, el problema era tener un 600. 1960. Dice: Diez años después, solo diez años después, el problema era dónde aparcarlo. Gonzalo, él me decía: Tienes que saber. Intentar ver qué ocurre en un país cuando en una sola década hay una transformación de este tipo. Pescanova y Víctor son agentes muy importantes de esa transformación de España en los años 60. Pescanova se crea, eh, tengo que ir rápido, se crea en el año 60 y se formaliza en el año 61. ¿no? Y es una iniciativa visionaria. Eh, de don José Fernández, el de, el de, el de Celtia, el de, de, Lugo, pues de Lugo, exactamente, ¿no? de don José Fernández, que iba leyendo a Valentín Paz iba a Valentín Pazantrade en los años 50, iba diciendo que la riqueza de pesquera de Galicia se iba a agotar, porque era una riqueza pesquera que vivía exclusivamente del pescado fresco. Y el pescado fresco solo permitía que los barcos saliesen de puerto y en nueve días tenían que volver de nuevo a puerto porque el hielo para poder mantener fresco el pescado no aguantaba más de nueve, de nueve días. Y Valentín Pazantrade decía, hay que dar un salto, hay que dar un salto. Y se dice en esa historia que don José, don José Fernández, le escribe a, a Valentín Pazantrade y le dice, amigo, que andas preocupado por esta cuestión dice Este brano, vamos a hablar en vivo, ¿eh? de que hay que darle el pescado a misma solución que se llevó a carne, que fue lo que deu a Fandera, congelada Eso que os parece una, casi una tontería, es una, una innovación espectacular. La idea de que se podía congelar lo pescado. En los barcos en todo, distintos, barcos conservadores podían sales al seroporto no solo nove días, sino 20, 25, 30, 35 días, métanse a finales a los 50. Intenten situarse en qué momento. Es una innovación ¿Es espectacular, es una epopeya. Don, don José, que dice a Valentín, vamos a poner los cartos. E Valentín, parece que dice, un tengo a persona que sabe hacer los números, para que esto vaya adelante. Echaba el director de Víctor, su para estar en ese momento, el, doctor, el, doctor, el Banco de España, la provincia de Utre, Chavao a hacer pescador. Pescado es, que no es muy importante en la historia empresarial de este país, es muy importante en la historia de, de las condiciones de vida de los españoles, fue muy importante porque a pesca consolada, aportó unas proteínas en un precio bajísimo que además de controlar los precios, o sea, volvemos a hablar de eso, además de permitir en aquel momento controlar los precios de la cesta de la compra, fue un aporte <tose> a la alimentación de las clases trabajadoras medias en España. Pero para eso, acabo acabó esta vertiente, había que hacer una cosa que no era fácil había que poner por toda España adiante, por toda teta de ultramarinos que hubiera en España, había que poner conservadores, porque si no, o pescado, o pescado, o selado, no se podía eh, distribuir. A aportación de Víctor, construido toda esa red por toda España, esa red, insisto, de conservadores, las tendas de cada pueblo, para poder así distribuir esa hacer de a pesca nova fue espectacular. Fue espectacular, insisto, la aportación para la pesca nova, que es probablemente la primera gran empresa en la capital galera, fue muy importante, insisto, para consolidar, para mejorar la calidad de vida de los españoles en los años 60 y consolidar ese progreso en los años 60. Puedo hablar también de la versión política, de de Víctor, supongo que bueno, que hablarás de, de él yo recuperar, ¿eh? Eu quería recuperar esta esta aportación fundamental de él como como ¿no te decías, como empresario o como gran directivo que tiene esa visión espectacular de cómo desde eh, una empresa pequeña más, más que nada, una, más que empresa una escritura ¿no? de constitución de, de una empresa, e como un capital que aporta, él construye o que, a menos suicio, insisto, a, a, a mayor expresión de la capacidad empresarial alegada en los últimos años. La política, o de eso, se ha después, porque volvería a la idea de que Victor, un Víctor unido más que como un político tradicional, como sentido dice la palabra, unido más como un reformista que quiso construir. Un, nacional, un galerismo, no nacionalista, ¿no? de centro, para promover un progreso, no ahora un económico, empresarial, sino un progreso político de, de Galicia, el progreso político de España. Pero supongo que aquí entrarán en las este Esto, Vieto Ruido, que es otra digamos, cara de este triángulo de otras personas que inciden con la figura de, de Vieto Moro, hoy se había pensado preguntarle, eh, bueno, que nos trata de familia, de los amigos, pero casi que esto que se empieza a ser un debate, es si él también quiere eh, aportar alguna eh, visión eh, sobre la política, porque si no, pues nadie pues, a bueno. A ver si tengo capacidad de síntesis. Como esto es una tertulia. Y voy a intentar también matizar alguna cosa. Una de ellas, eh, bueno, en primer lugar, claro, estoy un periodista al medio de dos catedráticos. esto hay un chiste brasileño sobre tres loros, que uno costaba 500, había un español que lo quería comprar, uno costaba 500 dólares, ¿qué hace? Pues mire, este lee el periódico, no, no está muy bien. Hay un segundo loro que eh, dice, y este, este lee el periódico y lo comenta y este contó más mil dólares, había un tercero que contaba dos mil dólares y este ¿qué hace? dice este nada, está callado, ¿Cómo cuesta tanto, y dice es que vosotros, vos los otros dos los, le llaman profesor, claro, un no es dos que profesores entonces, un periodista, estamos siempre en la parte más superficial de, de la información ¿no? tenemos la capacidad y el rigor tienen dos catedráticos, un catedrático de historia contemporánea y un catedrático de asignaturas de economía secas o estructura política económica. Es decir, que eh, yo entonces me voy a, sin me parar, si me lo permiten, me voy a seguir y empatizar en, en muchos de estos datos que han escuchado, uno que tiene que ver con Pescanova. Eh, lo de decir que eh, la patria del hombre es la infancia. Eh, el ministro de Cultura, Iñolante de Vigo, cuando era ministro, y su jefe de gabinete y yo, nos empeñamos en buscar la frase de que no la encontramos a en la autoridad. Siempre se la adjudica al pueblo Arrique, ¿eh? probablemente la dijo, pero no te la Es muy bonita y yo creo que, yo que también soy ese de Cedeja, un pueblo... Bueno, no alcanzamos lo eh, que, que un día me dijo el presidente Carlos Sotelo en una entrevista que le dice... El hijo tiene un aire capitalino que envidia un viveiro, conforte fuerte y hasta luego nuevo capital. Evidentemente, Sereira eh, se acerca, pero no alcanza el capitalismo de Ribadeo. Pero no cabe lo que pasa, pero es fácil, que, Me quedo con la frase de Schumpeter: una madre, un bachiller y un, y un pueblo. No cabe duda que en los pueblos de España salieron grandes personajes como el que hoy nos oculta. Y yo creo que además, la idea de la gratitud, por eso me gusta tanto este acto. porque Por cierto, yo soy muy amigo de Víctor Moro, hijo, muy amigo. Me invitó a otro gran amigo, que es Javier García de Paredes, que en la misma noche en que murió eh, Víctor Modo me llamó para, para este acto. Y yo entonces empecé a pensar que la gratitud, es decir, Cicerón es la madre de todas las virtudes. El parece de un pueblo tiene que ser, eh, tiene que tener desarrollada la gratitud y su si madre tiene la suerte más, de tener a grandes hijos, eh, de haber dado a grandes hijos para mí. A mí sí te quería decir, Lorenzo, que yo me fiaría de las memorias de Oscar, Oscar porque son francamente tendenciosas y comprobado con algunos personajes eh, muchas de las cosas que él dice, pudo cuestionar la legitimidad del referéndum del año 76. Bueno, yo entiendo no. como Moscana no el no fracasó en la política es se le puede entender otro sentimiento, que es otra cosa distinta a la gratitud. Pescadoa, que, yo tuve la oportunidad de una larga conversación, mi hijo estaba presente en Bahía hace cinco o seis veranos porque yo intentaba escribir un libro sobre José Fernández, el presidente de pescado Fernández. Yo intentaba, pero pero tengo un montón de apuntes. Y Víctor Bono me contó que efectivamente eh, el que tenía la obsesión del pescado congelado era José Fernández. Y él decía que había, porque efectivamente con dos contadas, José Fernández había comprobado que habiendo podido congelar la carne, se podía congelar pescado Y... Que él es el visionario, todo todo, to, todo, mi profundo padre, del de gran buque factoría, que era en La, Habana, en La Habana, que lo crucé, y que había que transformarlo en vivo, en un gran buque factoría. Y me dijo él, entonces yo eché los números. Y le dije, don José, no salga Y le dijo, no es el rigor de un director financiero, que siempre y José Fernández le dijo, Moro, vamos a tirar los dados. Y él, sí, efectivamente, tiramos los dados, y yo creo que es una de las historias de éxito más extraordinarias. Tiene mucha gracia que hubiese nacido precisamente en el mundo del pescado de gente del interior, ¿no? porque los Fernández eran de una parroquia de Barreiro, después de una una Me contó también Víctor Moro, que había sido Paz Andrade el que, yendo invitado por a un empresario petrolero de origen gallego pero portugués, fue Mozambique que inauguró una refinería y que pasó por Ciudad del Cabo y de a regreso. Y les contó a Múltime, que estuve en Ciudad del Cabo, no os podéis imaginar las montañas y montañas de merluza que se estropean apiladas allí en los muelles de Ciudad del Cabo. Y que esa imagen también fue una imagen inspiradora para que después fue el nacimiento de Pescanoa. Lo cuento porque como esto es una tortura en torno a una figura, como ha sido Víctor modo clave en pescanova, así como en y además en Galicia, que tenemos que distribuirnos un poco la autoestima, tenemos dos grandes multinacionales. La primera gran multinacional que tuvo Galicia, sin ningún de dudas fue pescanova, que pescó en los siete mares, del norte de Tasmania, hasta Tierra de Fuegos, en Terranova en el Pacífico y eso efectivamente fue una de las grandes empresas en las que Víctor Modo tuvo un protagonismo bastante eh, trascendental. De después, la otra gran eh, empresa multinacional es Indicexo, que está en los cinco continentes con más de 5.500 tiendas. La verdad es que lo yo creo que sentido podemos sentirnos razonablemente orgullosos de lo que se hace en nuestra tierra. Volviendo a Víctor Modo. Eh, Escalada, pero no mucho, pero la línea de lo que tú contabas se levantó. Yo recuerdo cuando yo era director de la Odea Galicia me enviaba funcionalmente, eh, a veces semanalmente, artículos de opinión siempre centrados en cuestiones económicas y con lo que tú has dicho. ¿no? Esa gran preocupación que él tenía por la visión de Galicia tanto en el caso concreto de las cajas de oro el hecho de que Fenosa dejase de ser en una empresa gallega, eh, el dotar a Galicia siempre de, de recursos y de instrumentos que le permitieran el desarrollo, es decir, que él era un transformador de una mejor que se puede hacer cuando se pone el primer hombre eh, de un enorme rigor y en el conocimiento de lo que él hablaba. Por lo yo con, él, con este estudio también creo que la política es lo más noble que puede hacer una persona, lo pasa es que por ejemplo, como en toda la universidad. ¿sí? Pero no cabe duda que lo importante de los políticos es que tengan el nivel de conocimiento que en materia económica tenía Víctor Moro. Víctor Moro sabía lo que era una entidad financiera, Víctor Moro sabía la importancia que tenía para Galicia ser la propietaria de una empresa como Fenosa, de sus posesiones, y Víctor Moro eh, veía claramente que Galicia solo podía progresar. Si sí, tenía el control de los estúmulos Y no creo que hubiese sido un extraordinario presentar la asunto de Gracia. Yo también decido de que hay una deuda, yo lo no tengo escrito, o sea, yo ya lo escribí hace, hace años, que hay una gran deuda con Víctor Moro, porque nos hablaba antes del concepto de la gratitud, porque efectivamente de una manera que ha que la verdad de Galicia merecía la medalla de oro de fue un hombre con una enorme inquietud hacia Galicia y, además, como dije antes, desde el rigor, es decir, desde el conocimiento, no desde la frivolidad, sino desde, desde el rigor. Y, de hecho, con uno de esos artículos le valieron, que yo creo que los otros dos vosotros no pueden, a mí no me lo van a dar porque yo fui director del no, Fernando de la Torre, que es el gran periodístico de Galicia, y yo creo que efectivamente, de todo le dieron el premio eh, Fernández de la Torre por sus artículos, justamente alertando. Más que denunciando, alertando. alertando alertaba a ¿eh? la opinión pública gallega de los peligros que imponía errores estratégicos de la clase política y de lo que efectivamente el ser. La verdad es que siempre levantó unas enormes expectativas. Yo creo que las levantó porque la opinión pública veía en él todos estos había un hombre formado, un hombre comprometido, un hombre con conocimientos, un hombre capaz de, de hacer cosas que transforman la, la sociedad para generar algo tan importante como es el progreso. El progreso idea que se ha copiado la izquierda de ella, pero que es evidentemente ecuménica y de todos. Es todo aquello que nos hace mejores, todo aquello que hace en el caso la sociedad que justa una sociedad más justa, una sociedad más libre. Feliz, más asociada, con mayor bienestar, que se de progreso, yo creo que en Víctor Moro estaba muy atrasado, muy enraizado. Pero, eh, efectivamente, yo no sé si hubo una conjura contra Víctor Moro, no lo sé. Yo era, era un joven periodista, yo no lo sé. Lo que sí puedo decir es que, efectivamente, no le ayudaron. Él fue el protagonista de aquel gran debate en el Congreso de los Diputados con Manuel Marín eh, el grupo llamado Libio de la Mancha, porque ahí fue claro donde Manuel Marín tocaba de oído salió allí, pues como se hacía la oposición allí salió allí y bueno allí dice que se y tal, claro Víctor Moro bueno, apareció con toda su documentación con todos sus dosieres, con todas sus estadísticas y le pegó un repaso a, le un repaso a, a Manuel Marín que todavía el pobre Manuel Manuel lo recordaba después y reconocía que no tenía, que él había ido porque me mandaba, pero no era su tema y Víctor torno los que sabía de eso pero no me quiero extender mucho más porque si no la tertulia yo quería hablar de dos brazos de que me parecen muy muy locuras, muy definitivos en la personalidad de mí, que es el amor a Río Adel que efectivamente él tenía pasión por Rivadero. había recorrido España en el mar, Murcia, en Barcelona era famoso en ferrol, el ferrol el rico de los, de los años 60 porque Luis inspeccionar a otro pastor así, y entonces decía, anda tu tormono por la calle real, o sea, era un ferrol importante porque lo tenía antes y antes. Pero entonces teníamos. Y eh, él quería, tenía una pasión por sus redes, cosa que a mí me asustó muy, porque creo que lo mejor que puede un hombre es estar orgulloso de sus reyes de su pueblo, de su entorno, y a mí hace desconfiar mucho a la gente que no tiene. Hijos. Pero otro gran rato era la familia. O sea, Víctor Romero era un apasionado de la familia, un apasionado. Tenía debilidad por sus cuatro hijos, y he tenido la oportunidad de estar en La Habana y escuchar las conversaciones de su hijo Víctor con el padre que le llamaba, que le preguntaba cómo va, no, no estaba en la conversación entera, pero iba deduciendo cosas. Y efectivamente veía cómo aquel padre estaba siempre preocupado de los avances, de los progresos, de las inquietudes que se pudiera tener en cada momento. Y me consta que lo mismo repetía eh, con Javier, con Alberto, con Pablo. Es decir, la gran aventura del ser humano en la Tierra es tener hijos. Es la gran aventura. No hay aventura mayor que dejar la huella que tú heredaste en tu ribadén natal con esas eh, historias que nos contabas, Tito, de la purguerra y poder dejar huella para que por los siglos próximos siempre quede algo de nosotros. De alguna manera los hijos nos hacen vivir después de muertos. Y Víctor Moro tenía pasión por su mujer, su familia, sus hijos, por sus nietos evidentemente eran las buenas familias con esas conversaciones de Leopoldo Carlos Otero recogidas en uno de sus libros, esas conversaciones de sobremesa posteriores con los hijos, donde de alguna manera, de forma eh, sin esfuerzo se van inoculando de manera natural, las ideas los valores, las historias en definitiva, el humus que nos va a conformar. Y claro que la gran asignatura de los cuatro hijos del de es que tienen que ir a pasar el verano, verdadero. pero bueno, andan ahí con el cambio climático. Pero dicho eso, no, no me gustaría extenderme mucho más porque creo que es más interesante que tengamos eh, este, estos matices de, de, de, de la conversación. Pero creo que no se puede ser, están encantados de lo no se puede ser un gran hombre si no has tenido un entorno familiar adecuado, si no has tenido una buena formación básica y si probablemente en tu infancia y en tu juventud no has sabido esculpir el perfil de tus valores que te van a acompañar a lo largo de los años. Víctor Moro tenía todo eso. todos, bueno, inicialmente tenemos un cometido de 4 minutos cada uno, se llamaban 4 por 4 a 6, cada uno por lo menos, ¿no? Pero no sé si, si esto se da para que eh, tanto Antó como Tito queigan no, no, no retrucar, porque esto no es un debate, esto es una tertulia de amigos, no hay que retrucar nada, ¿no? No sé si se eh, si da margin o que se que igual. Hay un aspecto de, estamos tirando de esta idea de que la infancia patria a las personas, especialmente a la infancia en vilas o en pueblos pequeños. Eh, viene ahora, al final, cuando lo debataba así, una conversa de hace muy pocos días, unas semanas, con eh, el coase de Chantala, un empresario... También galego multinacional, Amancio López, el presidente eh, fundador, el presidente de Letusa. Eh, bueno, saben que ahora hay un problema serio, realmente, no solo en España, en Estados Unidos, en el Reino Unido, en todas las partes, que que, que hay que, menos entre las, las plazas que tenemos las empresas para ofrecer. Y e Amancio me decía, eh, hace poco, me decía él, dice: Mira, esto, cuando ya les he dicho a mi, falamos también claro. algo. Dicen a mi, a gente de recursos humanos que cuando andan fichando gente, se son de ciudad que le hagan todo el proceso completo. Si ven, si ven, eh, si esa persona ven un pueblo pequeño, que le hagan solo la entrevista. Dice, es decir ese evento en un lugar que le ponen ya que lo traje. Amancio, ¿por qué dices esto? Somos millones. Si somos millones, así que ven de lugares pequeños, en el rural, fueron educados por los pavos, por los pais, por los tíos, que le mande cito, eh, no hagas cosas malas, que eso también te única familia, no sé, eh, va eh, llenando eh, una formación de base de valores humanos, ¿no? de, de, de que hay que ir para diante, de que hay que ser, eh, eh, bueno que hay que tener las virtudes cardinales aquí la prudencia, justicia, fortaleza y la templata. Creo que de verdad hay algo hay algo de, de las personas que salen de, esta, de, estos, de estos entornos en mi esta anécdota insisto de la mano se venden de pueblos pequeños que o, o de rural te después un contacto gente que vive son los mayores podemos sí ahora sí eh, la verdad es que la frase de Simpeter da mucho show efectivamente porque además si, si algo hablo de si sí, recuerdo en el desde el mismo tiempo, precisamente a empresario como emprendedor. ¿Con qué nos llamamos emprendedor? Y la y, y frase tan boa, que de cierto recuerdo otras otras es y decías que, hoy, que no he escrito nunca eso, pero que a mí me escriba una frase muy parecida, que también, que también viene al caso que de Max Au, eh, que para que no lo conozca, pues era un... Francés, que fue Chileo, viste el Oeste, que pasó por España para hacer el y poco más, y que luego pasó el resto de su vida eh, siguiendo ¿no? Y esta es una frase muy parecida, pero solo se queda con o tres elementos, ¿no? porque como él no tenía patria y como desaparecen en fin, pues, pronto, esa frase, un edificio o Bacharelato. Y luego de hay otra frase famosa también de este caso de Besor, creo, creo, si me cito mal, porque hay por ahí un colega que sale en torno de esto cano, si no mirado, mi Carlos, que no me han olvidado, no me han que es eh, que Fernando Besor decía que la patria de un es la lengua. Y efectivamente, yo creo que estas es, este es, este es tres frases en a contra de, de Víctor, porque... O eh, a Charlato era su so patria, a su amigo era su so patria y a su alímpica también era su so patria. ¿no? En ese sentido, poseo pues, un cultivo de do galego como galego-galeguista, se puede hacer algo de muchas formas, incluso sin nacer aquí. Decir, tengo parentes galegos en Miami y en Habana que son bisnatos de, de un eh, bisnatos. Eh. Pero no sé, esto era algo muy. muy que es ¿no? Muy permanente. Igual que a María, por Marín, que no se llama la gente, se y no ¿no? pues ya, que hace referencia a su gran depolaridad. Y hay otra cuestión que falabas, Anton, de eh, Antón, que esa idea de Víctor como, que me parece muy interesante, ¿no? Es decir, él era un emprendedor, era un empresario, era un promotor, era un visionario, y claro, no podía, ¿en qué medida fue o no fue político? Yo, como historiador, situándome en aquel momento, eh, él no me era un señor periodista, era un lector de ocho periodistas, un muy adolescente lector de ocho periodistas, ¿no? eh, y partiendo como historiador de la idea de que el de Oscar Alzaga no es verdad, como que no me estuve ni bien de sí mismo, es verdad de nunca. ¿no? Es decir, las otras hay que contrastarlas, y siempre que no hablamos de nosotros mismos, siempre ve mentido, por decirlo. Pero para eso hay que contrastarlos, comparar. <tod careers mécil> y, <todora> y en realidad, pensando en Víctor, y esa cuestión entre el economista, o empresario, en este caso sí, y o político, sí. en realidad, eh, lo que me hace pensar lo que decía es que eh, él siempre tuvo una creencia política, siempre se relacionó con gente muy política, tuvo acción, junto a la Junta Democrática de Galicia, formación política evidente, pero también visionaria. Porque efectivamente era visionar, estaba pensando que el futuro, eh, que el futuro era el futuro de la Y ese era el momento Esa es un poco de diferencia. ¿Qué ocurre? Que, en el fondo, para mí como historiador, eh, no hay en el mundo de transición, sino en tiempos anteriores, en realidad es un de cómo acontecer unas cosas. Eh, la selección de la clase, clase política ha sido a unas sociedades no y a él no nos ha definido. Muy no ser, sé, pero no nos fue. Y de de eso el significado? Yo creo que hoy, cuando vamos a dar la vuelta, tenemos que recordar. La pregunta sería muy simple. ¿Todo tendría sido mejor si Víctor Moro fuera presidente de Chuteverde? Y a mi respuesta es sí. Que no lo fuera, significa que no se quiere de fuera. Porque eso es que fue una decisión de élites. Y ¿no? eso determinó más una serie de teorías. De, de ¿no? En ese sentido, era lo que decía también, que creo que una debe de dar, la, en esta fecha, no es si un relato político de lo pasado, o una narrativa política que se hace de esos, esos dos jornalistas, respecto al papel que Víctor tenga en ese sentido, en términos políticos, de o sea, que Creo que es mucho más importante que el relato, acá Sí, porque ese puede ser un referente de colección galega que se durante un tiempo a participar, pero no se lo ha dado, o sea, todo después. ¿Nos hablar un poco? Poder, ah, claro, yo, eso, insisto, que era un joven periodista, tan joven que no me dejaba mirar a los talos redes católicos a cubrir esa información. Lo digo porque allí en los táticos, se fraguaron muchas cosas. Yo creo que, realmente eh, Víctor Moro también era consciente de la debilidad de la coalición de la Era consciente de eso. De la coalición fue un sueño que nació además a la sombra de la gran operación reformista y lo que Fraga llamaba a los restos de los restos de la UCB, coalición gallega. Pero yo creo que, durante la gran oportunidad que tuvo Galicia con Víctor Moro fue en la preautonomía que hubiese sido el presidente y no pidió Ahí hubiese sido, en un momento también porque el poque Quiroga Suárez, que el pobre, me digo pobre cariñosamente, era, era encantador, pero no tenía batalla, en la categoría de Amor, entre Quiroga Suárez y Víctor Moro, era un abismo, un de Víctor Moro. Eh, pero entonces Quiroga dijo en las primeras elecciones, en todas las elecciones de Gana al con Fraga, por hacían aquí aquel lema de Alevo con Martín, eh, en esas elecciones, Juan Espiro dijo: Tendrá que cambiarse el curso del Amazonas para que no gane el OCDE. Bueno, ya sabes lo que pasó. No, no, no el seré, ganó la OCDE, ganó la Alianza Popular y llegó Fernández Albor. Yo creo que si el candidato, el plan de errores, lo que se llama la lo que pudo ser el mejor, eh, pero si el candidato no fuera aquí lo que actualmente hubiese sido Víctor Moro, sin mujer ni credibilidad. Víctor y tomó, como dije antes, sí representaba ante la opinión pública una persona preparada, formada, capaz de transformar. Y en la línea de lo que decíamos, entonces, es que él tenía una gran inquietud y la tuvo hasta el último día, porque seguía hablando con ella años eh, donde ya no tenía ninguna expectativa. Probablemente le faltó un poco de pulsión, porque hay el de pulsión por seguir dando esa batalla, pero donde él, él tenía claro, para mí, algo muy importante que era, que la modernización de Galicia pasaba por tener recursos. Y eso insistía realmente en Por eso está obsesionado con las cajas de oro. No le faltaba razón. Yo hoy, visto el libro, y lo digo aquí, creo que las cajas de oro, la gente en fin, tú eres un experto, pero a mí me parece que ha sido un desastre para España y para Galicia, porque te decía las cajas de oro, con todos sus pecados, era una máquina extraordinaria para la economía de las autonomías y para la sociedad. Era un segundo el estado de bienestar, la obra social de las casas de sí, sí, sí. oro era un segundo eh, estado de bienestar. En este país. Y esa fue una de las grandes batallas, y en la obra <coughs> de licencia se puede buscar, y en el de director de la obra de licencia, y ahí publicamos, yo creo que quincenalmente, cuando publicamos un artículo de Víctor siempre estaba con esa batalla: y es, ¿qué, ¿qué tenía que tener que decir? Recursos. ¿Qué tenía que tener que decir? Instrumentos, palancas para no levantarse. Lo decía bien, y otra vez, él también era un crítico, y ahora no lo vemos, la cuestión energética. Él era un, él era un visionario con la cuestión energética, lo decía siempre, le estaba alertando, ojo, que no tener obviamente el mercado, la lógica del mercado parece que llevaba a estamos claro, de ahora estamos con cuatro actores en el mundo energético, pero claro, lo importante sería, eh, yo, siempre yo y yo tengo una historia una comedia de una comida que tuve con presidente de gas natural, tal Gabarro, eh, que, que estaba ahí, porque a los catalanes había que darles algo y tal. Yo le dije, señor Gabarro, ustedes tienen allí en Galicia todo lo que era cenosa, en el río Miño, el Sil, los Altos, Mi pueblo está con dos parques eólicos de Fenosa, esta media Galicia, con, con morimillos por allí. Ustedes generan gracias al agua de los ríos gallegos, del viento que sopla en Galicia, genera energía. Yo cuando enciendo la luz allí en mi pueblo, le pago religiosamente esa energía. Usted que tira el IVA y el impuesto de sociedades en Barcelona, está enfadado conmigo, sea, está enfadado. O sea, usted, catalán, está enfadado conmigo. O sea, yo que le dejo los ríos, los vientos, los bosques, el mercado, y usted viene y le los impuestos en Barcelona, se enfada con él. Entonces, bueno, de lo que era buena persona. Tiene razón, razón. Pero algo nos tendrán que hacer. Dije, antes a mí, claro, está haciendo intentar que hacer algo. De Pero, efectivamente, porque Víctor Moro sí lo veía. Lo veía clarísimo. Y la consejo a mi interna de internet, que además en internet se puede ver, releer todos esos artículos que escribía, que era, seamos propietarios de nuestros recursos. Pero no en un sentido, eh, a lo mejor, eh, atálico, no, no, no, pragmático. En el sentido pragmático de que eso nos daba capacidad de, de progresar. Yo conocí, lo, lo dije al principio, conocí a Víctor eh, en los años 80, cuando él llega a Barcelona, al barco de España, y muchas de, de mis conversaciones con él tienen lugar en esos primeros años 80, cuando la cuando misión también se pone en marcha. Y yo recuerdo, de una forma vaga, pero a la vez precisa, que él, eh, en el momento en que a glosio Gómez farqueira le da el aquel, eh, no lo recuerdo con precisión las palabras, pero sí que recuerdo que él me dijo: Esto está, eh, esto, está muerto, va ¿vale? a decir el, el proyecto, ¿no? Dice porque eh, creo que me decía, sin Euglosio, eh, esto va a ser eh, una jauría, cada uno va a intentar colocarse ahí, ¿no? Pero déjenme ir un poco atrás de nuevo. Yo tengo una curiosidad más que una pasión por intentar saber de, de cuáles son las fuentes de los rasgos positivos de este, de este, de este tipo de personas, ¿no? transformadores o, o reformistas. ¿no? Yo he visto en algunos momentos que tienen que haber sido um, muy importantes. Eh, si, si no conozco al detalle, pero si... Y, Imagino cuál es su trayectoria cuando él dice que sale de Rindadeo a la búsqueda ¿no? de oportunidades. Eh, yo en Víctor veo una combinación, déjeme decirlo así: una combinación de escuela y fábrica, la fábrica es la empresa, de escuela y fábrica es la que yo sigo recomendando para mis mejores alumnos eh, Algunos de mis mejores alumnos, como es pues el caso de Alberto, ¿no? Cuando está acabando el curso, vienen a verme para decirme normalmente esto. dice profesor Antonio profesor Costas, quiero, mm, quiero hacer esto, un máster, al acabar ahora el grado. Y yo le digo, ¿usted qué quiere hacer en la vida? ¿Quiere hacer profesor universitario? ¿O usted quiere ir a la empresa? ¿no? Dice, no, no, no, a la empresa. Dice, pues nada, le digo, nada de máster, a trabajar y dentro de 4, 5, 10 años usted sabrá cuál es el máster que realmente tiene y esto me permite una anécdota a Salvador Navarro yo coincidí con él en el Círculo de Economía él fue presidente del Círculo de Economía yo ya estaba en su junta directiva y eh, con Salvador tuve una relación muy muy, muy engañable eh, a veces eh, con algunos puntos de conflicto porque esto está ahí, Yo, los hijos eh, de Carlos Sutil, que coincidimos en Endesa. Eh, Salvador Gavarro lanzó la opa sobre Endesa antes que sobre Fedosa. ¿Por, eh, ¿Por qué digo, por qué sacado a Salvador Gavarro en relación con Víctor? Porque él era, él era Salvador Gavarro fue el gran, algo así como el gran Víctor Moro de Roca, de Roca radiadores esa gran multinacional española aún hoy poco conocida porque no cotiza en bolsa pero Roca Revedores sigue siendo hoy la tercera gran empresa del mundo en su sector pues eh, Salvador Navarro eh, hablando día día él eh, yo también expresé eh, un poco esta idea de la mejor combinación para una persona es escuela y fábrica y él me dice, mira, yo aquí no comparto a nadie que tenga máster. Dice ¿no? qué dices eso? Y se, los másteres te palean. Dice, ¿No? yo quiero una persona con no gran experiencia ahí. ¿No? Y listo, abierto, listo, ¿no? abierto. Y nosotros ya le formaremos. Y cuando sea el momento, ya sabremos todos qué máster tiene que hacer. ¿Qué, qué idea les quiero lanzar con esto? Yo creo que la trayectoria de Víctor si la siguen. Sale sabe de la ¿no? eh, eh, es profesor de Castillo, pero después hace las oposiciones al Banco Pastor y le manda a Ferrol. en Ferrol comienza a hacerlo a Nini en Marina, pero entonces se va a Madrid a la de la Marina. Y en Madrid, él es que en este sentido, ve las oposiciones al técnico del Banco de España y hace la Escuela. Yo creo que esto en Madrid es... Probablemente una panta, la panta de, de la salida. Y el segundo lugar, lo que me interesa a editor es cuando él salta de Pescanova, por lo que he dicho antes, al eh, a, a director general de Pesca. Leopoldo bueno, Carlos Sotero, como ministro, como ministro de, eh, es la comunicación de Arriba ¿no? como ministro de Comercio, le llama primero en el 75 como director general de pesca, y la industria pesquera española y gallega, es inexplicable si la presencia, solo dos años, primero como director general de pesca, y después cuando Leopoldo Carlos Sotero pasa al ministerio, se debería llamar en el momento de obras públicas o algo así, cuando Leopoldo pasa a horas públicas se lleva a Víctor, pero como subsecretario de Pesca y Marina Mercante. Es la primera vez que un civil, que un civil ocupa esa cartera. Esos dos años a mi juicio en Víctor tienen que ser muy importantes, porque él viene de la relación con don José Fernández, que tiene que haber sido muy importante, además de la infancia. Yo creo que la otra fuente de, de la visión de Víctor... De, de, de, de, de, de, de, de ese afán por el progreso de Alicia en sentido amplio tiene que venir mucho de una sola la compañía de las casetas Y él salta en ese momento a la Dirección General de Pesca y a la Subsecretaría, que es cuando tiene el debate con Manuel Marín, y yo creo que ese sería el momento en que Víctor, de alguna manera, imaginándome a él, debe haber decidido que, que esto... Eh, utilizar toda su energía y todos sus sueños eh, a la política, en aplicar todo aquello a la política. Es diputado por UCD por Pontevedra, es la primera persona que firma la Constitución, él eh, es el diputado de Pontevedra que firma la Constitución, y se opone a su propio partido cuando el UCD pretende que Galicia no vaya en la misma línea de salida que Cataluña y que el País Vasco, si que vaya con Andalucía. Y él es el que se opone y dice que no, y lo, y lo gana. gana, lo gana ¿no? sí, sí. Yo creo que ese es un momento también muy importante en la vida de Víctor, que después se presenta al alcalde de Vigo, gana las elecciones en el alcalde de Vigo. pero le faltaba un concejal, y ese concejal, buen amigo, ya muerto, un día me dijo que no le recordase, que yo no le recordase a él, que le había dado el voto en vez de a Víctor se lo había dado a Manolo. Déjame dos pintaras y hay cuadritos, pero vamos a decir, uno, la, la figura de don, de don José Fernández, efectivamente yo cuando hablé con él y tomé muchas notas, yo noté que efectivamente Víctor Moro tenía un enorme cariño, un enorme afecto de recuerdo y era un afecto de gratitud a la figura de, de José Fernández, el personaje también clave el desarrollo de la economía de, de, de, de Galicia, porque es muy innovador en todo el sentido. Y sobre todo, o es sea, un, un, un hombre con seno de acción a riesgo. Y el otro aspecto es que, eh, que aparte de todos modos, en la subsecretaría de la gestión de la dinámica, de un marino, que eh, es la primera vez que pasa a ser civil coincide además en la etapa en que se está implantando en el mundo entero las 200 millas. Exacto. Y eso para la pesca gallega, para la gallega en concreto, había sido muy importante, porque ahí empiezan los problemas con los problemas con el gran sol, con los países de la Unión Europea, y ese es el que sienta las bases en esos años de las negociaciones y de cómo se llega a eso. Galicia, que tiene muchas personalidades, en muchos casos, uno de ellos es sin ningún género, de la cultura de la pesca. La cultura de la pesca tiene y, y se explica la actual gracias a ese papel. Por eso creo que efectivamente empezaba eh, Tito diciendo que hay una gran deuda de gratitud de la sociedad gallega hacia la figura de Vitoriano. Yo creo que efectivamente eh, de esta noche deberíamos haber comprometido junto con la familia en, en de alguna manera, saldar esa deuda no sé si con un libro, no sé si con qué, si con un seminario de Daniel, pero de alguna manera, que lo voy a poner en valor. Porque ese papel ha sido trascendental. Esto es lo estoy viendo en las famosas 200 de Yo porque soy de Cedeira. Recuerdo que la cofradía de pescadores era mi tío, el patrón mayor de la cofradía, y se hablaba de esa gran cuestión que transformó, y después vino la gran transformación de los puertos de pesqueros. Si me permite solo un minuto, en ese sentido, Víctor introduce ahí otra innovación. Ahora la no palabra innovación es de, de, de, de uso muy ferventísimo. Una innovación fundamental, que cuando aparece eh, la cuestión de las 200 millas, de que todos los países libereños reivindican de que sus aguas ¿eh? son más de 200 millas y es altera toda la fiesta. En, en ese momento hay un debate muy importante en España en concreto en Galicia que era unos con la idea de ir a las licencias es decir, negociar licencias con Marruecos o con África del Sur, o con Mozambique o con Argentina, licencias Esto, y Víctor decidió que el, la solución visionaria a futuro era de empresa era ir a esos países y decir no, nosotros ponemos el capital ustedes ponen los caladeros y los beneficios serán para ambos. ¿no? La idea de empresa mixta. Sin embargo, en eh, vivo defendió la idea de licencia, de licencia, yo creo que fue un error muy importante y al contrario, un gran acierto, probablemente limitado por esta oposición, un gran acierto de Víctor en defender las empresas mixtas, que es un poco también la aportación de, de Pescanova al mundo. Pero yo creo que esa innovación de empresa que lo que ofrece, insisto, es beneficios para ambas partes, yo no aquello que yo tengo una licencia por tres años para pescarlo aquí. es para y para sí. Sí, ¿no? sí. Sí, está con mucha Entonces, vamos a la sí. que, quería que cosas, una que hay un momento anterior en esta relación, por cierto, las familias a ver a la ley, que tiene que ver con las sociedades de un ministerio de Galicia, o sea, no. Me una relación anterior que el pueblo de Carlos Otero no, y Víctor no, precisamente. ¿no? Y eso me lleva a hablar anterior al propio CD y a lo que ya se lo va a hablar en el mundo, la monarquía. Pero eso me lleva a hablar también de ese, de ese interés por las estructuras. O las bases estructurales bancarias, energéticas, que yo creo que también tiene que ver un poco con esa concepción estructuralista que habíamos en los 70, que estaba en la base de la propia salida, también ¿no? esa lógica del de progreso y de su manera ¿no? que es el cultivo Y la verdad, es que eso también les eh, recuerdo recuerdos exaltivos, sobre la fusión de las Alcaixas, donde era una voz discordante con muy pocas voces discordantes más. ¿no? Y lo que estaba diciendo él, era en Alemania y Azteca, en el 150, los comunos, que no nos van a liquidar, porque aquí sí. Porque vamos a perder una base económica, endógena construida, manejada, igual que los comunes de pues, el corte de aquí. Y esa preocupación, yo creo que, eh, no, a mí me me, me, vuelve a, me obliga a pensar no, no una cronía, sino lo que nosotros una historia contractual, que como hipótesis se produce ¿Qué sería el caso de que, claro, evidentemente, alguien preocupado por la economía y por las bases estructurales, eh, pues el señor ya tenía dado menos importancia a Oshacobeo, al turismo, a más a banca y a seguramente. ¿no? Eh, pero efectivamente no fue así. La historia. No sé, tenemos que contar lo que pasó. ¿Y para eso? ¿Y por qué? ¿No? ¿Y por qué en ese momento? ¿Y por qué no mucho? Para eso, precisamente, si me estás dando alguna idea de eh, esto, la conversa con, con Víctor Junior, no se sé si llama así, fue a propósito de, de, de un intento de salvar con Víctor eh, a través de, de una amiga que tiene por ahí y de su exma, que me en contacto con Javier para tomar esas posibilidades. Víctor, ya no podía hablar, mejor contigo, pero tenía un buen colega, el señor Económica, que trabaja con Santa Mon, de Víctor ¿no? también, y sus ciudad, que lleva mucho tiempo trabajando en esta historia económica de Pescador. ¿no? Y curiosamente, para que pensamos, a débeda de gratitud de que yo grande que es y un que hay que trabajar en ella, no le ¿no? parecía Víctor por ningún ni siquiera la historia de Pescador, ¿no? que no me está. Y hablando de eso, pues, también hay que recordar que, que pues, Fernández era ¿no? Y que aquí, ahí no se conocen como el sitio de António Porque en realidad, todos ellos, a lo que se dedicaban, era a estar jugando, qué o dos, los árboles, los en esas aldeas, donde después salía ese sistema reformado y emprendedor. Antonio Marco, niña de, de, de Cuba, ¿no? <coughs> niña de Cuba empezó a... No, no una... Incluido, me va a botón, todo el mundo de Cuba. No sé. en, el que parece, en el que parece que somos de aquí, en realidad, somos todos de la edad. ya tenemos una hora y media, tenemos que ir porque estas cosas. A partir de la hora y media, todo el mundo se empieza a dispersar. Entonces, aquí estamos todos muy concentrados, pero hasta aquí... Eh, yo quería, evidentemente, no conocí a Víctor Moro, como decía al principio, cuando decimos, una última parte... Muy, muy lúcido, por cierto, ya eh, se fue mayor eh, y yo empezamos en la cámara, pues, en aquellos años 60, en los 80, en los 90, los eh, porque por no sé si por parte de algunos poderes mediáticos o, o políticos de otra banda de la ría de, de Ribadeo, que son nuestros hermanos por cierto, de los grupos de los coeles, que podemos maravillosamente ver, pero en una parte, hasta aquí sobre todo en los últimos 20-30 años hay un tema especial que antes es posuir o nombre de la ría la palabra de Ribadeo, como si habría Digamos que fuese de todo menos dos los de Rivadero, arriba de, de todos, los de Rivadero, los de Miguel, los de castropol, los de Abel, los de Abre, los de Ares, los de... de todo el mundo, los de Abel también. Pero de vosotros no, de su ocupación, que una de historia tuvo más relevancia cultural, <coughs> demográfica, económica, etc. No porque sean diferentes a los demás sino porque la tónica y a pauta de todas las líneas del cantábrico y el cantábrico en general. Eh, en Vitor Moro tenía muy claro, y en aquellos años, a su figura, como decía decíais vosotros aquí, era una persona que no estaba en la política activa, ni... pero mantenía contactos, y eh, el otro día, tomando unas vueltas para, eh, para, para este encuentro, y algún correo que él me mandaba, correo electrónico, hablábamos sobre todo por, por correo electrónico, unas cartas que le mandaba la ministra, el secretario de Estado, y e finalmente en el 2008 eh, consiguió, eh, con ese tipo de tesoros que, que estoy diciendo, que la Comisión Especializada de Nombres Geográficos, del Consejo Superior Geográfico, que depende del eh, Instituto de Geográfico Nacional del Ministerio de, de Fomento, en aquel momento, que en relación a un topónico, a Ría de Ribadeo, acordó que un económico oficial reconocido fuese precisamente o de Ría de Rivadero. Acordó a que la comisión, pero no llegó, por motivos técnicos o motivos políticos, no llegó a aprobarse definitivamente, que fue a, a pedra en un zapato que quedó, pues como todos ustedes saben, de ahí un tiempo esta parte, esa teima, otra vez, de reabrir o tema del nombre de la Ría de Ribadeo, que como chapuza administrativa absolutamente mal sistemada, mal tramitada, o Ministerio de Transportes, antes de fomento, ahora de Transportes, tuvo que recuar y e estimar parcialmente recursos de alzada, lo concejo de Ribadeo, en la Diputación de Lugo, y e tuvo que recuar y e volver al momento inicial de tramitación. Pero estoy seguro que vaya a seguir, porque el efecto día de hoy y pues nos comunicaron que sí, que encontrábamos de motivar, no sé qué. no sé qué. En aquella, Víctor Moro estaba eh, indignado. Yo creo que hoy en día, si vivía Víctor Moro, pues sentiría, pues a mí, porque sentimos eh, todos Por un lado, eh, Marlon, y por otro lado, Carrashe. ¿no? Este, Teo un encuentro agradable desde luego, pero supongo de que pensaría lo que pensaba en Víctor Moro. Que el gobierno, los nuestros hermanos, los nuestros amigos de otra banda de Ría, sobre todo el gobierno autonómico que está dando toda esta iniciativa, pensarse más que eliminar los coliformes que se aportan a la ría con la banda de Alonso, yo mejor sería para la ría de todos, de todos, pero que se llama Derribadero, no por capricho, ni porque se llama mil más que los demás, sino porque se llama así, igual que ría de Vigo, se llama de Vigo, también vivió un Víctor amor, y no se echaba la ría de Verdugo, porque el río Verdugo que se época allí, y así las cartas históricas, náuticas, en la referencia internacional, como pueden ser las cartas de los inglés del siglo XVII, XVIII, o figuraría de regalero, y no hay más. Pero bueno, es un tema que supongo que eh, Víctor Moros y de hoy en día, pues, supongo que estaría indignado, igual que estamos nosotros. Pero bueno, en todo caso, si me gusta como referencia, porque si como vosotros dijiste, es una perspectiva básicamente vital, pues, eh, con muchas amistas que no sí. solo tenían lejos que no quisieran meter esta pequeña introducción así privadense, ¿no? Sí. e internacional, porque se sabe de que aquí eh, nosotros lindamos con Inglaterra, Mediterráneo en Bueno... La mía parroquia En todo caso, creo que voy a recorrer tarde, hay un pequeño vídeo que una entrevista que se hizo ¿no? hace muchos años, como se de la dice, el eh, pero que fue, porque era bastante loco, fue descartado, fue convidado por Gloria Mascuñana que y ahora Alberto poidas a ver si se si puede 34. era una, una vila chea de, de esperanzas, evidentemente, de progreso. Yo e, muchas veces metiéndome amicalmente con calmente unos, meus, amigos de Lugo y les decía que, que no podíamos hablar porque cuando el se citaba un periódico, en Lugo no conocía todavía la letra impresa. Ese era un Rivadeo de mi infancia, un poco iludido, que desgraciadamente en 1936 36 trucó. Quiero lembrar a ribadeo eh, de Esperanza, que fue el que me acompañó cuando salí en, fin, en, en procura de una vida mejor. Aproveito para estudiar en Madrid Aprovecho aproveito también para hacer una suposición en su cuerpo técnico de Banco de España. Ingreso en el Banco de España cuando, cuando estaba haciendo un servicio. En el Banco de España, después de, de, de, de ingresar en el cuerpo técnico, os dezanos de vos de servicios, como se decía entonces. Había posibilidad de acceder a jefaturas mediante unas oposiciones. unas oposiciones para cubrir 10 plazas en toda España. Éramos cento y pico, porque la oposición el físico número uno. En no el año 1961, Víctor Moro era interventor del Banco de España Murcia. Al recibió una llamada del fundador de Pescanova, José Fernández, que lo convenció para que se hiciese cargo de dirección financiera y e administrativa, da que sería una de las mayores multinacionales pesqueras del mundo. En es en a esa esperanza de, de, de empresarial galega, muy galega, eh, importante que fue Pesca Nova. El primer gobierno de la monarquía, da mando de aquel ministro de Comercio, Leopoldo Carlos Ateo, ofreció una dirección general de pesca. Él negoció tratados cruciales con Marrocos en la comunidad económica europea. Era un paso previo a su entrada en la política. Estuve en dos años, pero no sé por qué razón. Esos dos años, de la vida, marcaronme definitivamente como, como un político. Yo de político no entiendo nada. Ser galego es Eva, principalmente. Partícipe heredeico de una cultura, de un país, de una forma de vida, eh, de un paisaje. La eh, llamada telúrica no galego es muy importante. En ese senso, yo profundamente galego. Profundamente galego. ¿Cómo le gustaría ser recordado? Pues como un, una persona como un alego bom. en fin, es eh, eh, que no existen daños a nadie eh, propositadamente o dando de cuenta de eso, nada más que no tengo otra no otra eh, otra visión.